Isabera declarará en la causa por la muerte de Natacha Haidt. La cantante de bandana deberá presentarse ante la justicia para dar detalles del vínculo que unía a la mediática con el empresario paraguayo Velaztique, quien fue detenido por falso testimonio. Todos los detalles en la nota. Lisa Vera, cantante de bandana, será citada a declarar como testigo en la causa que investiga la muerte de Natacha Haidt en un salón de eventos de la localidad bonaerense de Benavidez. Deberá aportar información sobre el vínculo laboral entre la víctima y Raúl de Jesús Velázquez y Duarte. El empresario paraguayo que la acompañó al lugar del hecho y que ahora está detenido por falso testimonio. Fuentes judiciales adelantaron a Telan que la citación de Vera tiene como objeto indagar sobre la relación laboral que Velaztiqui había entablado con Haiti que motivó la reunión en el Salón Sanadu del pasado viernes a la noche, donde la modelo murió. Lisa participó de un encuentro previo en el que se gestó la idea de una reunión de negocios con el dueño del salón de Sanadu, Gonzalo Rigoni, 45, quien presenció la muerte de Haidt. Según los voceros, Haidt, Belaztiki y Vera pasaron juntos el cumpleaños de la cantante el 31 de enero último y también el 14 de febrero. Día de San Valentín, esa vez en el restaurante La Tía Ñata, de Benavidez, cuyo dueño les pasó el contacto del dueño de Sanadú. Los fiscales de la causa, Sebastián Fitipaldi y Diego Callegari. Creen que la cantante de bandana podría aportar datos sobre el vínculo laboral entre Natacha y el empresario. Detenido por falso testimonio a raíz de las contradicciones en su relato sobre lo sucedido la noche de la muerte y del proyecto laboral que tenían. Lisa utilizó su cuenta de Instagram para confirmar que el jueves se presentará ante los fiscales. Quiero desmentir todo lo que se dijo en el transcurso del día de ayer, donde se refirió por diversos medios, que estaban yendo a buscarme con la policía. Nada de ello es cierto. A un proceso lo que le pasó a Natacha, sumado a la reciente detención de Raúl, con quienes me une la amistad, aseguró y luego detalló. Confirmó que el día jueves concurriré acompañada de mi abogado a una de las fiscalías intervinientes. Para realizar mi aporte sobre el vínculo de amistad y proyectos en común que teníamos con Natacha y Raúl. Concurriré a una de las fiscalías para realizar mi aporte sobre el vínculo de amistad y proyectos en común que teníamos con Natacha y Raúl. En tanto para esta tarde. Los fiscales se reunirán con los peritos de parte para acordar los puntos de pericia a realizarse. Por parte de la familia Haita asistirá el ex jefe de la policía bonaerense Daniel Salcedo. quien entre 2002 y 2007 fue superintendente de Policía Científica y participó de resonantes casos, como el secuestro y asesinato de Axel Bloomberg. El robo del siglo al Banco Río de Acasuso y el triple crimen de General Rodríguez, entre otros.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 Mm-hmm.